día de hoy salvaremos a la Dulce Princesa Letzi, Que ha sido secuestrada en su castillo por horribles monstruos Y para salvarla deberemos derrotarlos Pasar varias pruebas y derrotar al Mega Caballero de Hierro Que está en lo alto del castillo ¿Lograremos salvar a la princesa? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar Princesa para más videos de este estilo Ahora sin más que decir ¡VAMOS CON EL VIDEO! ¡Ok papu! ¡Ya estamos aquí rabito Y tenemos que salvar a la princesa Y ¡Loco que está encerrada en ese castillote de allá! ¡Sálvenme! Ay, ¡Sálvenme! Oye, me tienen encerrado! Desde aquí no sale la princesa, Pero bueno, tenemos que ir a rescatar a Rabito. Pero, pero pero esto no me cuadra, ¿sabes? Porque nosotros la rescatamos, nos enfrentamos a estos monstruos, arregamos nuestras vidas, pero que ganamos. Es una bueno, princesa. papu, lo que vamos a ganar... ¿qué? No sé, el corazón de ella. ¡Dinero! <risa> ¡Dinero! Me tengo respiro. mucho dinero. Vengan a oh, salvarme ya. Como que mucho dinero hoy, oh, vale, oh, pero, oh, oh, pero oh, oh, si nos da tu castillo ahí sí, ¿eh? Hombre, mi castillo no, ¿Qué te crees, mi castillo <risa> Ah, bueno, está bien, entonces, Rabito Uy, veniste con el pelo rubio, eh Veniste un poco cambiado Todos los príncipes tienen el pelo rubio En los cuentos de hadas, así que yo también lo tengo No, ¿no? me gustan los rubios <risa> Ah, bueno, entonces, mal. vale, la princesa <risa> es para mí <risa> Vale, papu, ahora Tenemos que ponernos estos armaduras De Loco, de, de, de, de, de, de guerreros Que somos, papu Opa, Amigo, que... yo esperaba que dijeras eso Loco, yo estaba ansioso ¿En serio? ¡Mira, mira cómo me veo, loco! ¡Todo un caballero! ¡Voy a salvar a la princesa Leti. ¡Todo un ah. caballero! ¡Qué, Play! ¿cómo, ¿Cómo le va? Ya se están tardando Yo creo que mejor llamo a la policía Esto de los caballeros es muy anticuado Oh, por Dios, la policía aquí no sirve, papu. Los caballeros son los que pueden derrotar a estos asquerosos ogros. Mira, ahí los estoy derrotando Ven, desde lejos, desde lejos. Muy labito. fácil, muy fácil, estos ogros. Claro, mira, es que mira, están, mira. están hasta bobitos, eh, porque mira, no se enteran de nada ni pueden pasar, loco. Como que son hijos de la princesa, ¿no? Ah, es verdad. Oye, son los súbditos de la princesa de su castillo. Vale, papu, solo nos quedan dos más. Aquí estamos. Mira toma, ahí, dale. toma, Mauro, toma, Mauro, feo, toma, Ura, ahí oh <risa> GG! Lo hemos logrado, papu, Uti. Mira, mira, oh, mira, mira, mira, mira Tiene perrotes Pero a ver que oh, un mazo y un escudo Bro con este escudito tú crees que vamos a lograr algo <risa> No sé, loco Pero a mí me decían el domador de bestias Por eso tengo este hueso aquí ¡El eh, de tu globo! Toma hueso Pero que te están pegando, loco ay, Amigo, me muerden, amigo, me muerden el rabo Ay, ay, ay, espérate Espérate, <risa> estos lobos están súper sí, sí, sí, poderosos What the fuck, espérate que me quitaron solo de la manzana <risa> Hay que utilizar el mazo El mazo poderoso de diamante El Vamos. super mazo, papu Toma, toma, toma, toma, la, la, la, la, la. tú haz de a uno Ahí estoy Está loco Vale, vale, ya estamos y ahora ¡Wow! ¡Mira esa multitud de gente! ¡Amigos, son los junga, junga loco! los junga hay... junga ¡Loco, nos dieron otro escudo y nos dieron un nuevo mazo! What? What? What? Me están tirando cosas. Ten cuidado, ten cuidado, loco. Cosas asquerosos pueden que nos líen un poco. Uf, los, perros, los, perros, los, los perros perros, perros reviven. Vale, hay que tomar, hay que tomar altura. Ok. Vale, vale. Dale, dale, dale. Vamos a liberarlos. Junga, ¡Uno por el uno! El uno. El ¡Ten cuidado! Ok, Alexi, pero qué cosas Estas te, te, te secuestraron, loco, que esos yo son... Que sé, pero no son muy amigables, que digamos. Irá por el C. Es un líder, me dijo, que si no se apresuran, va a jugar al Teto. ¡Eh, pero! A ver, a ver. Amigo, amigo, que nos rodean los lobos también. Sí sí, sí, sí, sí, loco. Pero tú les entiendes el idioma, yo no le entiendo nada de lo que están diciendo. Loco yo solamente entiendo que se engañe Y eso Están diciendo Juga juega Vale, ahí está, lo tiramos a la lava Y queda, ¿cuántos? Quedan tres, a ver el... ¡No otra ¿qué? vez este asqueroso perro! Es que no, loco, es loco, está loco, súper muy difícil mortal, loco, Muy mortales, Ya lo logramos, vamos a pasar el puente Porque, vamos, vamos, que reviven Los perros, locos los los los agujeros amigo otro hongo hongo aquí el último eres? de esas de repente de esa. se movió vale papu que lleva el hongo el hongo el hongo el hongo el hongo el hongo eh, yo quiero uno no tienes otro sí papu toma dámelo dámelo vale <risa> vale vale, vale. Ay, para que para hunga, que hunga. cuando vea la princesa vamos a hacer como la escena de chue Quítate la máscara, quiero ver el maravilloso guerrero que está detrás de ella ,erte ,erte ,erte, loco okay, okay, ya, espero va. no encontrarme con dos ogros Ey, desde aquí oh, veo a la princesa, oh. mírala ahí encerrada Ey, princesa Ayuda, ayuda Ok, papu, ¿a qué, ¿qué nos dieron? Uy, uh, nos dieron arquitos y panes A ver, vamos a bajar a... What the fuck Ten cuidado, papu Son uh, plantas carnívoras, loco, qué pedo Plantas, sí, sí, sí, ten cuidado Hay que, hay que distraerlas un poco hay que pegarle WTF, yo tengo miedo no, yo no okay, soy okay, vegano, okay. ¿por qué no se atacan? No sé, no sé, pero creo que de un golpe muere. A ver, ahí está okay, De un golpe, de un golpe, rabito no, está muy fácil para qué temerle! Ahí estamos No, hombre, esta, estas cosas están uh. muy Easy, loco ¿Pero ¿Qué clase de personas son estas que secuestran a una princesa y son malísimos? ¡Ah! ¡Oh! Esto me lo llevo y me llevo esto y un hacha, loco. WTF hacha, loco, no es cualquier hacha, es la mega hacha. A ver, ¿qué es eso, rabito? A ver. Mira, ¡Lo uh, loco. Amigo, amigo, amigo. amigo, somos aliados o enemigos, tú qué. Te congelo, loco. Mira, mira, mira. Estos es son eso se llama un cristal de hielo. Ahora puedo loco, congelar no, no, a los no, enemigos. ¿eso se eso se llama los mensajes de la princesa. Son a ver, tan a ver. Eso se llama el aliento de la princesa. El aliento de la princesa. <risa> sí, sí, sí, sí. Y también nos dieron un hacha, loco. Un hacha mega mamalona, mira. Se llama mega hacha mamalona suprema. Bueno, oh. vale, Rabita, ya estamos más cerca del castillo de la princesa Lexi Lo que tenemos que hacer ahora es pasar un parkour de lava. What? ¿Pero qué hay parkour más mortal, loco? No, no, <risa> no. Sí, sí. Y mira, hay un monstruo ahí. Bueno, son guerreros. Yo creo que desde aquí lo podemos congelar, ¿no? A ver, con el no aliento no de la princesa. El esposo, loco, no llega. Ah, no sí. Ah, si sí, sí llega, eh, lo puedo congelar. No, no puedo. Desde aquí no puedo. Vale, tenemos que acercarnos un poco más. Y lo que tenemos que hacer ahora, pues nada, pasarnos el parco subir por aquí. Uh, dale, dale, dale. Me apunto, pues, me apunto, loco. Vale, ten mucho te cuidado. Ahí está. Ten cuidado con, la, con esto de aquí que te puedes caer, eh. ¡Ay! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito, guerrero, rabito! Hola a ver, Guerrero, a ver, rabito, se ha caído, pero ha sobrevivido A ver, ¡vamos! ¡No! ¡No! Oh, ah, bueno, guerrero somos inmunes, no loco ¡Somos inmunes! Entonces pasemos caminando ¿Para qué pues, pelear, qué pelear? Es verdad, es verdad Pero, eh, como nosotros somos buenos guerreros Y nos pagaron para hacer esto Vamos, vamos a pasarnos el parco, loco Pero es que no nos podemos pasar por la lava Que hay cofres Y no sabe qué, qué, qué sorpresas hay ahí Uy, uh, es verdad, tienes razón, tal vez es otra, otra arma mamadísima Es verdad, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Acá, mira acá, hay, acá hay un cofre, lo estoy viendo Me voy por aquí, uy, llegué hasta el techo, vale Ok, a ver, escudos mamalones y, y rocas, pero rocas, ¿para qué sirven las rocas? Vale, tengo el escudo llamado el escudo mamalón ¿Dónde está el bro? El escudo mamalón, oh, okay, okay. loco Ok, baja, baja aquí, vamos a matar a este guerrero Mire, asqueroso, ahí está Mira, toma, Rabito, toma tu escudo, mamalona Aquí te lo entrego Ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia este guerrero de aquí Toma, asqueroso ¡Wow! ahí es verdad, yo tengo también un ¿Te hacha superaste? de esas mamalonas ¿no? Es super hacha, mi mano Es verdad, la super mega hacha Ahora, pues, nada, subir por aquí Vámonos por acá Ya estamos más cerca ¡Oh, ¿Qué ya! es esto? ¡Hay ballestas! Ten cuidado, Rabito, ten cuidado no te ¡La armas secretas de los guardias Ahí está, ahí está, ahí está, vale, vale, vale. ¡Hay ballestas! Dale, papo, acá hay que matar a los que están... Espérate, espérate que revivió este asqueroso de aquí. No, amigo, no, no nos está aprovechando, loco. Rabito. Acabo de cargarme. A... Acabo de cargarme mi ballesta, loco. Y acabo de probar la mía contigo. No, pero mata a los guerreros esos que están ahí. Oigan, el delivery se está tardando demasiado. Eh, pero, pero <risa> que se cree esta? Que nosotros no somos del delivery como se llame eso. tiene el puño fierro, pariente, así como lo hacemos en la vieja escuela. Vale, vale, vale, vale, vale, vamos, vamos, rabito no te voy solito. Que te van a derrotar. ¡Sí, vale, no vale aquí monstruo. Vale, no, no. vale, vale, hay mundo, hay monstruo, mochón acá. Derrotar a los monstruos. ¡Drotalo! ¡Pata, pata! ¡Cállate! ¡Que se mueva, loco! A ver, los cogelo, los cogelo. ¡Aliento de princesa! Tomen, tomen, tomen, sucio. No, pero es que no les hace nada, se descongela. Vamos a comer manzanitas <risa> Ok, ok, ok Vamos a matarlos aquí Rodito, mucho Problemas. mucho cuidado, papu problemas. Vale, Mucho cuidado, papu Mucho cuidado, aquí está Vamos, pasamos, nos metemos al juego Y ya estaría, ¿no? ¿Quién falta? Vale Nos reviven, esos son los que reviven, loco Hay que derrotarlos rápido y e ir hacia el castillo Ahí estamos asqueroso. ¿Yo iría qué? Vamos corriendo de una vez al castillo, Rabito, córrele, córrele córrele, córreles, córreles! vale, vale, vale. Oh. Ten mucho cuidado, papu, ten mucho cuidado oh, que... Ya llegó la pizza A ver qué por aquí, hay un cofre. Dice, sigue el sol y te llevará donde quieres llegar Sigue el sol y te llevará donde quieres llegar. Pues yo quiero llegar al corazón de ella, loco. Mira, mira, eso no será un sol. Oh, es verdad, eso parece un sol. ¿Rabito? Amigo de eso, por aquí. ¿Dónde Amigo. está loco? Amigo ¿Eh? ¡Ramita! ¿Cómo estás? Uy, ¡Aquí está la princesa! La ¡Princesa! ¡La, princesa! Oh, ¡La pizza! Oigan, ábranme, por favor. ¿Cómo que pizza si somos los guerreros? Ah, uh, bueno, también los pedí, supongo. ¡Ábranme, ábranme! Vale, princesa, tú tranquila o tranquilo que te llevamos a sacar, ya te vamos a sacar, ¿vale? ¡Sáquenme, sáquenme! Recuerden que si la pizza llegó después de los 30 minutos es gratis Vale, está bien Uy, ¿Qué es esto? No es una espada. ¿Puedo aparecer loco. por acá? A ver, tiene. ¡Oh, tiene? no! es mi secuestrador! ¡Tengo una espada aquí atrás, dicerra! ¡What the fuck! cuidado! ¡Hostia! ¡Está mamadísimo! A ver, ¿lo puedo congelar, loco? A ver, lo congelo, lo congelo. No puedo, no puedo, no puedo. Bro, bro, esto hay que. ¡Hay que pensar en! ¡Me, eh? me a mí, me a mí. ¡No le hace daño, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! Ok, ok, cuando tienes esas. esas. Ok, cuando tire eso con el hacha hacia abajo hay que pegarle Ten cuidado, Rabito ¡Oh, oh, oh, oh! A ¡Ah! ver, tengo ahí tengo está, que... ahí está Pégale, pégale, pégale Ahí loco. está, ahí está Vale, tenemos, vale, Yo ya soy ya la carnada. Dominado. yo soy la carnada, A ver, a ver, vente asqueroso, pégame Vale, papu, vamos que ya estamos Que nos rotamos, falta nada Rabito, espero concha, loco, Espero tengas manzana de sobra Porque yo ni siquiera ya tengo Ya no tengo escudo, loco ¡Oh malogate de unas manzanitas! Gracias, gracias, gracias, gracias. A ver. pero pégame! Dale, princesa, tú también tiras flechas, aunque no ayudes mucho, pero hago lo que puedo. ¡Ah, vamos! ¡Vamos! vamos. Okay. Ok. ¡Oh su máquina! ¡Miren un hacha super mamadísima, mira! ¡Wow! ¡Hola! Y a mí un botón. ¡Hola! Me recuerda. ¡Oh su máquina, papu! ¿Me recuerdan? Estoy secuestrado Vale, sí, hay que salvarla, loco ¿Tienes un botón? Pues ponla aquí Yo ¡Y, y la... ¡Oh, Pongo. Uh! Vale, dale, dale, ábrelo, ábrelo lo. liberarla? Loco, no, sí, pero, loco? pero que aquí no sirve eso Ok, podemos hacerla a la antigüita Ahí está, ah, ¡vámonos! Pues, a... <risas> Gracias por liberarme Son mis héroes Pero Hemos no han pagaré Ahora páganos. <risa> no, recuerden que el delivery después de 30 minutos es gratis. <risa> <risa> ¡No, papu, eh! ¡No, pero qué es eso, papu! ¡No, papu, no trabajamos gratis! ¡Rocamos el gobierno! <risa> ¡Ahora sí!